Ya está en comunicación Víctor Olmos, asesor de FIAT. Este bloquecito y queda auspiciado, entonces, Por para Fiat. poder tener eh, el cero kilómetro. Exactamente. O ir renovando, actualizando y el modelo. Víctor, ayude. buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien. Muy buen día para toda la audiencia. Este, bueno, nuevamente acá es el espacio que brinda la radio para tener las novedades. Y hoy por hoy tienes días para toda la audiencia, para todos los oyentes que están escuchando. Este, bueno, quería comentarles que en el 1 de marzo el cumple, estamos de, de aniversario, cumple cinco años el CIA CRONO, es el, el auto, digamos, que vino para quedarse, el auto argentino, y por ende, viene ha lanzado una serie de beneficios para que se lo pueda, digamos, depurar con muy buenas condiciones. Uh -huh. Va a estar sujeto para todo tipo de bolsillo Para todo tipo de economía Y aparte, digamos, los importantes regalos también Que vamos a tener en el de hoy Bien, Víctor, lo primero que te voy a pedir es el número Para ya empezar, que la gente que nos esté escuchando Y que quiera tener un FIAT Puede ingresar a este plan Y así le podés seguir contando ¿Cómo es el número? Bien, el número es 3815 ocho 490 3815 484 490 sí. eh, La modalidad es como siempre si hacemos la nota. El eh, bien interesado, mande su consulta a través de un mensaje de WhatsApp, a una llamada de familia. Y al finalizar la misma, me eh, estaré comunicando con cada uno de ellos para poder comentarles un poco más de qué se trata la propuesta y buscar un asesoramiento personalizado con cada uno de ellos. Bueno, chicos, les comento: ¿quién es lo que tiene para construcción el día de hoy? Es el FIAT, pero ¿no? con una financiación directa de fábrica y interés sin banco y financiera, donde van a poder retirar los vehículos con un anticipo mínimo. El poder FIAT te da la posibilidad de retirar el auto con el 10% del valor del mismo. El hoy es un valor bastante accesible. Estamos hablando que un este valor que recibe entre unos 480 y 500 mil pesos. Que hay por ahí es el precio de por ahí tiene una moto, una moto 110, una moto de 500, está, con este capital ya podemos acceder a un de kilómetros, una cuota accesible, una cuota que está dentro de los 45 mil pesos. Tenemos otra opción a donde puedes tener un 20% y financiar el 80%, y también tenemos una financiación para que la gente que tenga por un poco más de capital, que sería, digamos, eh, financiar el 70% del valor del vehículo, en la 54 cuotas sin interés en banco. Los antes los incentivos podemos cambiar. Toda aquella persona que tiene un vehículo usado, lo quiera renovar, lo puede entregar eh, parte del pago con un sistema que se llama ya de pollar, y que se necesita a chicos que no van a quedar a pie en el proceso de meter al vehículo, que son los que en el caso de ser el 18 no se cumple por contrato que están dentro de los 60 días. Es un beneficio muy importante porque van a quedar con el vehículo, si no van a poder seguir llevando los chicos a la escuela, van a poder seguir trabajando con el mismo. Este, así que hay muy buenas eh, promociones en este caso, como decía, que teníamos muy buenos beneficios por ser el aniversario de trono vamos a contar también con unas adjudicaciones especiales en cuenta 12 para todas aquellas toda personas que no tienen anticipo esto es muy importante porque esto ya se abre para todo tipo de personas que tienen un anticipo chico el anticipo mediano, usado, o bien no queda ningún tipo de anticipo, puede ir pagando su, su unidad mes a mes, y en la cuota 12, solicitar la publicación sin anticipo. Bien, bien, Víctor. Hay muchos actores que ya están mandando su consulta, este, la verdad es que está muy bueno, porque la semana pasada mucha gente ya se subió a esta promo, uh -huh. así que está bueno que lo aprovechen Hoy es un lindo día para arrancar un nuevo proyecto. Eh, aparte, digamos, de los beneficios que, que se estén mencionando hay más regalos para los clientes todas las personas que se hoy y acceda a uno de nuestros contratos, van a llevarse un bono de 10 cuotas de regalo Vamos, bien, bien. hermoso beneficio que si nos ponemos a hacer un número de bastante plata que nos estamos hablando y el vehículo a la larga sale mucho más económico tenemos también un voucher que incluye los los tres servicios eh, bonificados, esto es un beneficio muy importante porque cuando una vez el cliente se tenga el auto, están con garantía. La garantía de fábrica es el tres años de 10.000 kilómetros, siempre y cuando se hagan los servicios oficiales en tiempo y forma, uh -huh. no hablando de que está a 10.000 kilómetros. Bien. Para que tengan una idea, hoy por hoy mi está alrededor de 2 eh, 40, 45 mil pesos. Eh, ustedes van a tener la posibilidad de tener esa servicio cualificada. Vamos a estar regalando también lo que es informalizado mil pesos para cada acto de entrega. Vamos, ¿Sí bien, bien, muy bien. Muy excelente. Bien, muy bueno, bueno, excelente. Y, hay, y hay otra novedad que por ahí hay mucha gente que me está escuchando desde el auto, que trabaja con su casa y con su familia en durante viajes, y por ahí el día de hoy es un auto de viaje para trabajar con las comunidades que trae con un baúl bastante amplio, un auto bastante espacioso, completo en todo su sitio, para todas aquellas personas que, que trabajan con su auto, con su remit o, o por ahí hay alguna persona que sea su hogar y quiera acceder a su auto, vamos a tener la posibilidad de solicitar el vehículo con quien se también para poder mantener la garantía y le vamos a dar una importante bonificación sobre el equipo de GNC. Muy bien. Bien. Bien. Entonces, bien. Es un poco bastante importante que el día de hoy van a poder acceder mandando su mensaje su consulta. Mi número es 3815-484-490. 3815-484-490. Me mandas un mensajito de WhatsApp y van a agregar mi contacto. Y hace todo, coligamos pues, en el entrevista personal, porque lo ideal es juntarnos en persona, poder tratar y vivir a todas las familias sobre los beneficios, todas las pautas comerciales son por contrato, la operación se hace ante FIAT, una financiación sin interés, sin banco, sin financiera, y todos los beneficios están bajo sus respectivos manejos. Entonces, quiere sí, decir que esto es una operación que la hacemos directamente por fábrica, los requisitos son mismos, hoy por hoy el único requisito que necesita los el oyente, es que pasa en su DNI, y la primera cuota solamente no, no hago una suscripción ni un gasto adicional. Y a partir de la segunda cuota Bien. ya podemos eh, estar solicitando la, la publicación del vehículo Perfect. y con todos los beneficios que les acabo de mencionar. bárbaro, Víctor, nosotros te agradecemos, nos quedamos sin tiempo. Sí, nos, nos quedamos sin tiempo yendo. y se el este programa con nosotros. Te mandamos un abrazo Gracias. gigante. Un abrazo grande chicos a ustedes por la buena gente, muchísimas gracias y un saludo grande a toda la audiencia.